Hola y bienvenidos y bienvenidas al diccionario de marketing. Hoy vamos a hablar de lo que es una landing page, una landing page o página de aterrizaje dicho en español, es una página del sitio web diseñada y enfocada para que las personas ejecuten una acción definida en cuanto a los productos o servicios o contenidos que le estamos ofreciendo. Estas páginas ayudan a convertir visitantes en leads y obtener información para los objetivos de tu negocio. En marketing digital, las landing pages son un canal importante porque funcionan como un puente para vender y obtener datos. En marketing digital, las landing pages son un canal importante porque funcionan como un puente para vender y obtener datos útiles sobre las personas que te visitan. Por esta razón que la estructura de una landing page tiene elementos como encabezado, formulario o testimonio. Y a diferencia de otras páginas de tu sitio web, las páginas de aterrizaje están diseñadas estratégicamente para que el usuario haga clic sobre un botón o una llamada a acción, más que para fomentar la, la exploración de toda la web. De hecho, si te fijas, cuando entras en una landing page, de, no tiene acceso al resto de las páginas de la web. Existen numerosas herramientas que te permiten crear landing page con llamadas a la acción de una forma bastante fácil y sencilla. Y también la puedes crear por tu cuenta simplemente eh, diseñando la página desde cero en tu página web. Realmente es una parte importante del funnel de ventas. Si no sabes lo que es el funnel de ventas, te dejo un vídeo aquí para que puedas ver el término en el diccionario de marketing. Para qué nos sirve una landing page? Pues para descargar un ebook, para llenar un formulario, para pedirle a la gente que llenen un formulario para inscribirse a un curso, suscribirse a una newsletter. Así que una landing page es el destino que llevamos a los usuarios de diferentes canales con el propósito de convertirlos. Y hasta aquí el diccionario de hoy. Si te ha gustado, por favor, déjame un like, déjame un comentario y estaré encantada de responderte. Nos vemos en el siguiente vídeo.